¿Y si juntaras a tres personas que creen ser Jesucristo? Es lo que realizó el psicólogo Milton Roqueach en 1959 con tres pacientes esquizofrénicos. Aunque esperaba que se percataran de su ilusión, tan solo se pelearon por demostrar quién era más santo. Además, uno de ellos creía que estaba casado con una mujer llamada Madame Yeti Woman, de más de 2 metros y 90 kilos, hija de un indio y una rata jergo. El psicólogo lo manipuló escribiendo cartas en su nombre, que lo conmovían y a las que mostraba obediencia, salvo cuando le pidió cambiarse de nombre. En cuanto vio cuestionada su identidad, sintió que debía separarse de ella. El experimento de dos años acabó sin que ninguno de los cristos cambiara de opinión.